¡Hola a todos! Estoy en la estación aquí de tren de Ulaanbaatar. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Aquí el señor me está acompañando a tomar el tren porque les voy a mostrar cómo es el desierto aquí en Mongolia. Muchos me han preguntado, los que me siguen en Instagram, pues me han dicho que quieren venir a este país, que les parece muy exótico. Entonces les voy a mostrar lo más lindo que son los paisajes. Mi primera impresión de este lugar no hace frío. <laughs> in el summer time we have and covered by not just a one layer felt. Mm -hmm. In the winter time we have in many layers mm -hmm. and also the protecting layers of the rain. Agua caliente. <laughs> Y de resto, los pues que ya hayan ido de paseo con la familia, los paseos de olla donde no hay agua caliente, bueno, pues el típico baño a potados. Después del primer descanso, miren qué tal mi pinta del desierto, ya estoy lista. Voy a aprender a montar camello por primera vez. Ya están esperando, ¡qué gusto! Los camellos pueden tomar hasta 60 litros de agua de corrido y la guardan aquí. Ya hemos visto cabras salvajes, gacelas, un buitre negro y también un polluelo de buitre negro que estaba en su nido. Dicen que a veces los animales muertos que están acá es porque hay lobos cerca, una oveja, y así también hay huesos de caballos y bueno, otros animales. Otro refugio de lobos. esto no me pude resistir a ponerme esto ¡Cool! es un país muy exótico muy hermoso eh, la gente muy muy muy amable estaba leyendo por ahí ah, justamente en este libro que la hospitalidad de los mongoles bueno se debe también por el clima no porque si no acogen a desconocidos en sus gers puede que mueran con estas temperaturas tan terribles. En invierno puede alcanzar menos 40. Se imaginarán de qué estamos hablando. Esto no es un juego. Este libro, por ejemplo, atraviesa el tema de la prehistoria. Todos me han preguntado, los que ven mis fotos en Instagram, me han preguntado sobre Genghis Khan. Bueno, aquí le llaman Chinggis Khan. Sí, eh, toda esa época también lo relata acá. Más recientemente, la era soviética. También como les dije a algunos, cuando llegué a Bator me sentí, me sentí en pleno San Petersburgo por la estructura de los edificios, no muy ochenteros, eh, viejos y por dentro pues bastante, bastante modernos, pero por fuera sí, como que se queda uno wow. Y aparte que tienen el alfabeto cirílico, entonces también uno se siente como ah, ya cambié pues de, de país. Los que me siguen en tiempo real, siempre estoy subiendo mis stories en Instagram porque pues es más fácil para mí del celular directamente, pin y chao. Espero que sigan conectadísimos acá. Bye, bye.